Ah. Que si yo como Esto es una enormidad Para almuerzo y cena Si yo como la mitad Como poco Estoy bien del estómago es Y si como mucho Y mañana tengo que estar reposada Porque viene el escochón este Que viene a comer Pero podés dejar para la noche. Eso, mira, versando todo eh, sí. el aceite, todo del plato.